¿Advertencia? Por nuestra familia, cualquier cosa. Genial. Pero primero necesitamos un buen plan y algunos voluntarios. Lo tengo. Tú, Pupet, Fredbear y yo nos dividiremos en grupos de dos y los buscaremos por varios edificios. De esta manera cubriremos más terreno y esos dos tienen poderes sobrenaturales que nos dan una ventaja contra Naur. Eso realmente podría funcionar. ¿Pero qué hay del resto de nosotros? ¿Cómo nos mantenemos en contacto con ustedes? Tengo algo que te ayudará con eso. Debería estar por aquí. Nunca me imaginé en una situación como esta. ¿Puedes decir eso otra vez? ¿Qué vida vivimos, eh? Ya. ¿Crees que vendrán por nosotros? ¿Por qué no lo harían? Es demasiado peligroso enfrentarse a Enardo en primer lugar Por lo que tal vez preferirían que nos fuéramos dos antes que todos nosotros Mangle No importa en qué situación nos encontremos Y sea quien sea Nuestros amigos nunca nos abandonarían Porque somos una familia ¿Sabes qué? Tienes razón, perdón por pensar tan estúpidamente, mi mente no ha estado en el lugar correcto después de 1987, porque el alma de Nard estaba atrapada en mi cabeza cuando fue asesinado. Desde entonces sufrí terribles pesadillas, me volví increíblemente débil y no confié en nadie, mi fe se había perdido hasta ahora. No tienes nada por qué disculparte. En todo caso, debería ser yo quien se disculpe por lo que Nard me hizo hacerte. Yo también estaba atrapado. Parece que tenemos más cosas en común de lo que pensábamos inicialmente. Hey Bonnie, ¿Puedo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. ¿Tú quieres a alguien? Oh, um. Lo siento, esa fue una pregunta extraña. Tenía curiosidad porque no te había visto con alguien antes un tiempo en el que desarrollé sentimientos por, por... chica. ¿De verdad? En 1987 lo fue. Desafortunadamente, accidentalmente interrumpí un momento entre chica y Freddy. Así que a partir de ahí supuse que estaban juntos y me di por vencido. ¿Alguna vez le dijiste tus sentimientos? En un momento casi lo hice, pero una vez más chica estaba acompañada por Freddy. Lo siento, pero al menos ambos siguen siendo mejores amigos. ¿Qué son esas cosas? Dispositivos para comunicarse. Los dos se llaman radios, que es un dispositivo electrónico que convierte transmisiones, noticias y grabaciones de voz en todo el mundo Esta más pequeña de Mene es capaz de enviar mensajes de voz y la llevaremos Fer Fer y yo Estos dos son walkie talkies que son rayos portátiles de dos vías Pueden comunicarse entre sí más fácilmente que la radio Ferry y chica tomen un radio cada uno y el resto de ustedes mantendrán la radio gigante Tiene sentido, supongo Espera, ¿Cómo sabes todo eso? Si deben saberlo Todavía soy técnicamente humano. Espera que... Nunca perdí mis recuerdos, ya que era Puppet antes de que Ener se hiciera animatónico. Así que nunca tuve la oportunidad de corromper mis recuerdos. Tú eres, tú eres, tú eres uno de ellos. ¿Y? Sí. ¿Y? ¿Qué quieres decir, con y Nosotros fuimos asesinados por humanos. Pero también sois humanos por dentro. Por lo que sabemos, podrías haberte inventado todo Ustedes eso. De cuatro fueron testigos del asesinato los los cuando eran humanos y ahora son exactamente los Ya es suficiente. Ok, ok, lo siento. Están sucediendo muchas cosas ahora y todos estamos bajo mucho estrés. Bueno, bueno, supongo que ahora sería un buen momento para comenzar nuestro viaje. He's